The on beats. Lo mueve pa' abajo arriba mientras la amiga la filma Donde están las gatas como Nicki en la tarima Agresiva en la pista se vuelve una asesina Da clase de perrear gratis en la clandestina Me parece que en la loma eso rapo el chapón Como el máster en la quinta, asado, leña y carbón En la esquina de la pista moviendo solo el bombón Sati peligrosa, bandolera con De los rochos sonando esta canción, el tornillo va colgando atrás la novia un caretón que lo pegue pa atrás y que mueva. Mientras el flash a yo soy uno tan loco. Entro como quiero, él se sí come los mocos. Aunque yo no fume, siempre yo estoy loco. Llegando a la cima, baby, poco a poco. Acá está todo legal, la ganada sale mal. Y si sale, lo arreglamos, no nos tiramos para atrás. Lo arreglamos y mejoramos, que no se más. Que vayan al stand, que no compro color real. Conjunto de por... El corte turrón La zapa siempre rocha, te cruza de cordón Le metemos recate y le metemos reggaetón. De este guacho el mismo, yo no cambio de rol El huevo está ploteado de un pastel medio marrón En los buffers de los rochos sonando esta canción El tornillo va colgando tras la novia un carretón Que lo pegue para atrás y que mueva el burrón Y le metemos meta, tíndelo pablito, No falta el teclado y ya estamos listos. Que no se crea tan importante esos guachito hay gente que no descacha la morocha pa' que no quede careta Usted no me conoce, la bandida me respeta Yo no evito el roce y que queme esa cubierta Pa' CPR CPR y que explote esa que la placa, placa pa' pasar el control Y raca, taca, explotó el cañón En la entrada, entrada le meto sazón Ella plaga, plaga, quiere mi atención Le llevo ventaja a la situación La corté en la cara, la persecución El huevo está ploteado de un pastel medio marrón En los buffers de los rochos sonando esta canción El tornillo va colgando atrás la novia un caretón Que lo que para atrás y que mueva el burrón